<risa> Señores, este fin de semana yo quiero preguntar. Y yo creo que la gente tal vez llame al número 809-588-0505. Ok, 725-0505. Eh, necesito vacaciones. Eh, no tengo dos años con unas vacaciones. Dos años. En vacación, eh. dos años. Eh, miren. Yo no sé si está funcionando o no, pero la percepción es que no está funcionando el toque de queda. No está funcionando. La gente está en la calle, en bebedera, y hay unos parties durísimos. Lo único que no es comida buena, porque yo me di cuenta que anoche comencé yo a llamar... Entonces yo no entiendo para qué fue que hicieron, oiga, aquí lo hice y vi con ahí se encerró. Yo llamé a noche, quería un mofonguito bueno oh, yeah. y estaban todos los negocios y vaina. Gracias a Dios compré donde mi, mi amigo, mi amigo, Romero, hijo de Fidel Romero. Un buen servicio, no voy a decir el nombre porque todavía no me, pagado, no me ha pagado publicidad, pero buen servicio. Y Neto Flow, no es posible que todos los toques de queda sean para beber los fines de semana. Entonces, mi pregunta es: tú que estás ahí. Y, que, y ahí, este fin de semana, encontraron una bomba de gasolina, una bomba. No fue que encontraron di que un tipo con un... ¿Cómo un kitipo? ¡Lleno! ¡Lleno! ¡Bebiendo romo! Músquenlo en el, en, el, en el Facebook de Neto Flow. Claro, eso fue el Tenare, nos fue a Tenare? Tenare. Tenare, la gente que no ve en Tenare. ¿Saliendo de Tenare ahí? Ahí. Una bomba, ahí no. la bomba de allí. Una bomba, ahí bomba, ¿Qué mismo. es lo que quiere. Decir que no es la bomba. Fue la bomba. ¿Es el compadre tuyo también? ¿Es de la oh, bomba? Tú sabes, son socios. Porque ahí tienen unos compadres. Increíble. Mi pregunta es: ¿Está funcionando el toque de queda? Porque yo no entiendo. Usted que anda en el toque de queda. Mira, mira, mira, mira. Mira, mira. mira qué flow, Mírenlo ahí. Eso. Oh. Eh, bueno, eh, ni un par de los piquilao. Vamos, aquí estamos directamente. No, no, no. Desde la calle 5. ¡De gualey! No, te voy a como Papá Tarima le hace ahí. ¡Walei! Dale ahí. ¿Dónde están los tigres? ¡Suzuki! ¡Suzuki! ¡Papá Tarima! ¡Cuidado! ¡Seguridad! ¿Y qué fue? ¡Eh! Sí, a, ahí está. Míralo ahí, ahí a ¡Ah! ahí! ¡Esa es ella! ¡Ahí está la! ¡La, la... insaciable! ¡Entrando! Ah, ¡Esa sí bebe! ¡Wow! Ahí está Andrés Saca llegó el hombre. Ella cree que agua. Tony Amor, un saludo a Tony Amor, que acaba de llegar. El que cae la pistola por fuera. <risa> miren ahí. Miren, Miren, sí, Dios sí ya llega, VIP. Mira. Sí, ya VIP. Mira, sí, mira. mira qué corillo ahí hay ahí, mira mira, mira, mira. Ahí está Don Ramón. Mira, ahí está la tiza hecha gente. Un aruñazo parece uno ahí, el rojo entero. Entonces, miren mire, mire, mire mire mire lo que mire. está pasando, señores, miren la gente cómo está. Increíc eso, ¿Frente a qué? A un cuartel. No, no, yo no había visto. <risa> yo no había visto eso. No, no, pero... Ale, ale, neto, la, la animación ahí frente no, no, al cuartel. señores, está El sargento Capricornio... Vamos, el sargento acaba de llegar el cabo ahora, ese DJ de frente, diciéndole... Cabo, dele para acá. Ahí. Ese sí, ese sí bebe. Ese sí bebe. Ese sí bebe. Pánensela allá. Y recuérdale al otro que, que pague la cuenta. Y el que entre de turno tiene que pagar las primeras cinco cervezas ahí en el cuartel. Oye, en el frente. En digamos, el frente amigo. del cuartel. Entonces yo me pregunto. ¿A quién se puede etiquetar en este video? Mira, mira, mira, es mira, este. mira, mira, mira, mira, mira. No, mira. no, ese la para. Ay, ay, ay. Yo ay, tengo mascarilla, no tengo mascarilla, no tengo mascarilla, no tengo mascarilla. No no tengo mascarilla, no tengo mascarilla, pero ese, ese es ese, la pámbara. Velo hey, ahí, sí. pegó en el dembow. No, vuelve la muchacha. Con él el tipo, no tengo mascarilla, no tengo mascarilla. Atención, atención, atención. A 50 pesos por mascarilla. Un dembow, un dembow. Vamos, muchachos, hagan el video. No tengo mascarilla, no tengo mascarilla, no tengo mascarilla. No tengo mascarilla, no tengo mascarilla, no tengo mascarilla, Dios mío. No tengo mascarilla, no tengo Yo creo que el presidente ya tiene que buscar una solución a eso. O pone más. Cuánta gente. Oye, ahí se Ay, ay, ay. DJ peleando ay, ay, ay. Se ha Mira, y siempre aparece una embarazada en un lío de policía. Yo no había visto. ¿Usted había visto eso? Mira, ahí tenía que. Ay, ay, esa está embarazada y dio un brinco grandísimo, ve. No es guapa, guapa. Mira, ¿Por qué, Genomán, que en los líos policías siempre hay una embarazada? Sí. Atención aquí, flaco, flaco, atención aquí. Miren. Ya fuera de checha y todo. El presidente tiene que buscar una solución a esto. O quita el toque de queda o pone mano dura de verdad. Mira, mira, a veces yo entiendo los comandantes que andan en la patrulla. Que no quieren enfrentar por la guardia, anda. Que no quieren enfrentamiento, porque cuando empezó el toque de queda aquí en San Francisco, lo voy a hablar despacio, de, de se metían para todos los barrios, porque yo fui testigo, y cuando se metían para todos los barrios, la misma persona de los barrios llamaban a los programas, están maltratando al ciudadano, uh -huh. y si en que trasladaran un, un, un oficial con el pipero, y llamaron a los programas. Y derechos humanos sale a flote de una vez. Uh -huh. Entonces ahora no pueden pedir mano dura. A tiro, a y entonces tira. ver, tiran tiro. Es, porque tiro. Si no Todos se... los botellazos en el toque de que se me ha pegado a mí la mano. A ti se te pegó. Ahí me llamaron. A el Neto, flota partido por todos lados. Digo yo, bueno, si tienen una botella. Un seguro. botellazo que iba para la boca. Tú te imaginas, yo, Josicu. Y que venga esa yumbo y me y me desgrane. Ahí de una vez dice no, man, no hay tanto dinero para esos dientes. Porque no, no, no. Un di el que no se pone un diente al otro día no se lo pone porque co co coge. O sea, no se arregla, coge no, maña. No. Si no. tú le diste tres días un diente, te va a quedar sin él. Eso es este país. ¿Tiene no. ahora al otro día a buscar 45 mil? Ya tú sabes, un mes gratis de publicidad. Entonces. O el presidente busca la en forma cámara. por encima de todo el mundo que todo el mundo se tranque y que todo el mundo que te ande bebiendo en la calle y por eso es bueno. ¿Sabes qué bueno eso? Que que se grabe. Yo yo estoy de acuerdo, oye, yo estoy de acuerdo que se grabe todo. Que se grabe? ¿Qué ¿Qué den grabe? Grabe, den no, que se grabe los lo apresamientos. No, yo, yo de aquí voy a pondillar. Lo que ahora. se, que se graben todos los apresamientos, y que le busque una solución, porque no es posible. Que la gente ande en la calle, miren, no más haciendo fiesta, normal en la calle y no necesita nada. Eso es una burla para el presidente. Se, óyeme, yo soy el presidente y mañana yo tengo un par de gente cancelada y destituida. Porque es que es una burla para el presidente. Entonces, un grupo de personas que se están arriesgando ahí en el hospital, el dinero del presidente de la, del, del país que se está gastando, y un grupo de gente haciendo de todo, así no, así no. En otras informaciones, muchachos. Se va a grabar y de no Dame la luz que me están preguntando. Ya, vamos a grabarlo. No tengo mascarilla. Reload. No, ah, dale, dale. No vamos tengo mascarilla, no tengo mascarilla. ¡Sin mascarilla! ¡Sin mascarilla! ¡Los sábados! ¡Sin mascarilla! Sin mascarilla todo, yeah. todo el mundo, sin mascarilla todo el mundo, sin mascarilla, mascarilla, mascarilla, mascarilla, mascarilla, sin mascarilla, mascarilla, mascarilla, mascarilla, mascarilla. Sin mascarilla. No me pongo mascarilla. Sin mascarilla de trapo, ¿de qué la quiere? No tengo mascarilla. No tengo mascarilla. No tengo mascarilla. No no tengo mascarilla, a cinco no tengo mascarilla. Los sábados no tengo mascarilla, no tengo mascarilla, no tengo mascarilla. Mascarilla, mascarilla, mascarilla, mascarilla, mascarilla, No tengo mascarilla, mascarilla, mascarilla, mascarilla. No tengo mascarilla. Ya, de aquí, Ya anótalo de aquí. Atención, atención. Llámame a Eddie de nosotros, llámame a Eddie de nosotros. Atención. No a... <risa> Nuevo Dembow. No, es, ten... no, es que es saliendo de aquí. Saliendo, saliendo, saliendo de, aquí. de aquí. Déjame llamar. Marco, Marco, que Marco quiere hacer los cortes. el no tengo mascarilla, por Neto Flow.